El principio de los cómics. Estos fueron creados desde el año 1827. Al principio eran de crítica y burla. Un ejemplo es The Katzen Jammer Kids, el cual lleva un siglo de publicación. Después de que estas tiras cómicas se empezaran a combinar para crear los cómics. En 1938, en Action Comics, nació Superman, creando la era dorada de los cómics. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se crearon muchos superhéroes, un ejemplo fue Capitán América, el cual dio inspiración a los soldados. Después de la era dorada de los cómics, se rediseñaron las, super... las superhéroes en 1956, pero era con origen científico. El primero fue Flash. Gracias a la historia de los cómics, ya, sea... ya sean científicos, siniestros, divertidos, misteriosos y fantasiosos, se han utilizado para crear caricaturas, películas y animaciones, las cuales han tenido bastante éxito. Este éxito se puede notar en el valor de algunos cómics especiales, por ejemplo, el primer cómic de Superman que se ha vendido por dos dólares, y, y el Amazing Fantasy con, el con la primera aparición del Hombre Araña, y que ahora tiene un valor de 1.100.000 dólares. Los cómics han generado, impulsado, Casos como cosas como la imaginación de los lectores, así como dejarlos adicciones. También se ha dejado claro que son muy buenos en lo que se refieren a narrativa y medios visuales, ya que se ha considerado a Watchmen uno de los mejores cien novelas del siglo XX. Para concluir, debo decir que los cómics son una forma de expresar tu creatividad, ya sea escrita o dibujada, así que esto ha sido todo. Y quién sabe... Probablemente tú seas el creador del próximo cómic que valga millones de dólares y que entretenga a las próximas generaciones de lectores. ¿También? ¿También